Es que digo, sí, yo que no quiero, en ningún momento yo he querido llenarme de plata con el freestyle jamás. Yo lo único que intentaba hacer es, es fomentar, volver a reducir el freestyle y salvarlo, porque acá el freestyle realmente desapareció. <risa> Está barato, 50 lucas por persona comida, y, y, y alimentación. Sí. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir de, de caos? No, esto cayó mío. Nos, nos llamamos Juan David. Eh, lo conozco ya hace... Sí, tres, cuatro años y... Y desde eso hemos estado de uña y en los eventos. ¿Qué más te digo de caos? A veces me desespera. Ese, ese que se ha porque no vamos a la cabina Ah, pero te da el ya el de abajo o este es el mío? Este es el está el el De una de granito, de puta perro no me gusta yo soy muy cuando, son, cuando estoy trabajando es trabajando y se lo he dicho a él caos no vas a tomar no vas a tomar estamos trabajando pero como igual tiene muchos parceros muchos amigos lleguen le ofrecen y el man empieza a tomar y a tomar el weón no sabe decir que no más de una vez me ha tocado que se en me toca a mí culminar todo, me toca a mí cerrar telón, me toca a mí pues liquidar, pues arreglar todo. ¿Qué digo de él? No, Es una persona muy generosa, muy humilde, alegre, eh, muy optimista. Muy familiar, que es lo que a mí me encanta de él Ah no, Cristal mata mujer, mata familia Pero independiente yo trato de... Trato no, lo comprendo y ya me ha adaptado mucho a la música de él. Pues diga, Quedó nada más entre los que escuchamos el freestyle y y, ya. y yo digo la verdad, y eso desde que yo conozco el freestyle se ha manejado ese tipo de egoísmo, de que la gente coge algo para mí. Entonces yo empecé, inclusive yo ofrenté parceros que me daban a mí, que me llenaban a mí de freestyle, y entonces yo llegaba y le decía, ellos llegan y me decían, vea el último que salió, tan tan, y yo, y parce, me lo va a pasar, no, no, después, después, así me decían, y yo, no, pero, pero yo después le dije, pero venga, ¿Usted qué se gana con usted tener un tema que usted se lo va a soñar usted solo? Si usted no lo va a regar o no lo va a dar a conocer, sí, claro. entonces el freestyle se va a quedar ahí, ahí, ahí guardado. Y si usted mañana por X o Y razón usted se muere, ¿qué es lo primero que va a hacer su mamá? Coger ese peso y echarlo a la caña o venderlo a un chatarrero y se perdió la música. La idea del freestyle es compartirlo para que la gente lo conozca. cuando llego yo ya había tocado estaba tocando Q y faltaba ¿cuándo vamos a tocar? fue pues juntos ¿cuándo quiere tocar? tengo una fecha eh, pero ¿sabe dónde? en calle 9 Porque tiene que a toda suerte que vaya yo tengo que esto alz, tocamos, okay. tocaba el resto de a veces tocamos lo que es no me estás parando la tocada no estás parando la nunca Velo, velo. Ey, ya explica. no me quedo con ah. esta... Ah. Vale,